referencias para cortar la cavidad craneana con objeto de extraer el encéfalo son las siguientes. Cara medial de los cóndilos del occipital a un lado y a otro. Y luego un corte que se va prolongando de forma divergente, son por lo tanto cortes bilaterales y simétricos que van a ser unidos por un tercero. Debido al desarrollo en esta especie de los cuernos, pues conviene situarse detrás de ellos, aproximadamente un dedo, o el grosor de un dedo, detrás de las protuberancias cornugales. Efectuados los cortes correspondientes, según las referencias que hemos descrito, separamos la pieza ósea, no hay ningún problema en retirarla, siempre que se haya practicado, insisto, el corte bilateral por la cara merial de los cóndilos. ...no aparece en primer lugar la dura madre... ...y debajo de ella... ...pues los órganos del encéfalo... ...cerebro, cerebelo... ...y parte ya de la médula... ...la dura madre... ...la vamos a cortar... ...en su línea media... ...desde... ...la porción caudal... ...hasta la rostral... ...una vez... ...cortada... La vamos a separar, debridando oportunamente todo aquello que nos impide hacerlo bien. Uh. ...y dejamos al descubierto... ...parte del cerebro... ...y del cerebelo. Para completar la extracción... ...del encéfalo... ...con la cabeza invertida en la mano... ...desbridamos... La dura madre, introducimos el dedo y progresivamente vamos liberando el encéfalo de la cavidad que lo contiene. Pues Una vez extraído el encéfalo, que dan en referencia a tener en cuenta, por ejemplo, el quiasma óptico o la hipófisis, ...que queda ahí después de haberla puesto al descubierto".